Saludos, soy Rael Banger y en esta hora les voy a mostrar Forma fácil y sencilla de cómo quitarle bordes negros a un video Como por ejemplo tenemos este aquí A reproducirlo salen bordes negros a los lados y eso es muy molesto ¿disto? Entonces para hacer ello vamos a abrir nuestra aplicación eh, De Adobe Premiere Pro Lo pueden hacer con cualquier versión voy a cerrar esto aquí y vamos a exportar el video que tengo aquí en el escritorio que es este bueno entonces vamos a arrastrarlo aquí a la línea de tiempo Miren cómo nos sale aquí entonces qué vamos a hacer vamos a darle clic aquí en secuencia test de secuencia y aquí vamos a darle clic en personalizado y vamos a tomar la mejor resolución de edición y aquí vamos a tomar esta Podemos tomar esta, no, mejor tomemos esta que está aquí, esta, no sé, que está aquí. Luego vamos a clic en aceptar. Y como pueden ver, si lo si, to, si tomamos el video, eh, bueno antes de ello vamos a darle clic aquí en efectos. Y vamos a darle clic aquí en controles de efectos. Entonces si le damos aquí en escala podemos abarcar toda la pantalla pero se nos pierde eh, parte del vídeo ¿no? porque se nos va a cortar entonces lo que vamos a hacer ahora es darle clic derecho aquí y vamos a darle clic en desvincular vamos a subir uno el vídeo para vamos a, a desvincular lo del sonido y una vez que lo desvinculemos vamos a seleccionar el video aquí en el línea de tiempo vamos a presionar la tecla alta y luego clic izquierdo y vamos a arrastrar así Ahí ya tenemos dos vídeos luego que lo tengamos aquí seleccionado el segundo vamos a irnos a la escala de tiempo a la escala y vamos a aumentar así hasta que abarque las dos los dos extremos una vez hecho ello vamos a ver a irnos a efectos de video luego estilizar y vamos a irnos a desenfoque donde está enfoque desenfoque no aquí no es es aquí el en desenfoque enfocar es, es desenfocar y enfocar y vamos a tomar esta opción que está aquí vamos a dar doble clic y una vez que se nos haya agregado vamos a, a correr esta opción así y como pueden ver, ya está listo. Si reproducimos el video, miren que está, están los dos extremos cubiertos y a la vez nos enfocamos en este que está aquí. Desenfoque, desenfoque y enfoque, listo. Y ya para exportarlo, simplemente presionamos Control M. Control M. Y vamos a tomar aquí. Me gusta esta opción. Y aquí en 4K